Y ahora no se fue a Cuba, a bordo de Polonia, el mejor barco de. ¡Ay, arras. Bueno, que yo estoy muy contento porque estoy seguro que ganaré el concurso. Bueno, pues ya está, ya lo he hecho tuyo todo y ahora me voy. Viva España, me voy a Cuba. Dios, comía, bueno, me